Hola, hola. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, creo que estamos bien, creo que vamos iniciando bien. Perfecto. Entonces, iniciamos con el tema de hoy día. Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a esta tercera ses sesión, ¿no? a la tercera semana. En este caso estaremos viendo las identidades trigonométricas, la primera parte. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste una identidad trigonométrica? Ya su propio nombre indica. ¿Qué es lo que? nos menciona o qué es lo que nos puede mencionar con esta palabra identidad. ¿Correcto? Entonces, hacemos referencia a la igualdad de las razones trigonométricas exactamente para este caso. Bien, ahí está. Así sería. Bien, en este caso existen tres tipos. Las, bueno, las más eh, conocidas, que serían las identidades pitagóricas, las identidades por cociente y las identidades recíprocas. Son las tres conocidas que se puede usar normalmente. De estas tres se puede deducir muchas más fórmulas. Ya tengamos en cuenta de la primera fórmula de que la suma de estos cuadrados es igual a 1, o sea, la suma de seno al cuadrado de un ángulo cualquiera más su coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre va a ser igual a 1, siempre en cuando este, este ángulo pertenezca a los números reales. ¿Bien? Así sería exactamente. Muy bien. ¿Qué más? También tenemos la otra identidad pitagórica, que sería 1 más tangente al cuadrado de un ángulo cualesquiera Es equivalente a la secante al cuadrado del mismo ángulo, ¿sí? Recordemos que también este es una, esta es una identidad pitagórica Porque 1 al cuadrado es 1 Y eso ya sabemos, ya, a la perfección Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Siempre y cuando cumple esta condición Siempre y cuando el ángulo Ya sea Ya No pertenezca eh, a una ecuación a, Digo, a una recta exactamente, ¿sí? O sea, que no esté inclinado ¿ya? Que no sea 90 grados Que no sea 270 grados Todos esos, ¿sí? Ahí está o sea, que no pertenezca al eje de las, eh, de las Y exactamente. ¿Bien? ¿Cómo? Miren, aquí tenemos una circunferencia. Una ¿sí? circunferencia. Así sería. Aunque no me sale tan perfecto una circunferencia, pero ya, vamos bien. ¿Bien? Entonces miren, aquí tenemos la variable X y por aquí tenemos la variable Y. O el eje de las Y exactamente. Se le conoce así. ¿Qué más? Miren. Sabemos de que el, la tangente de un ángulo, ¿sí? De un ángulo, por ejemplo, en 90 grados, no existe exactamente, ¿sí? Ya, no existe, no sabemos cuánto es, ¿ya? Por esa, por esa misma razón, eh, nos menciona o nos condiciona de que este ángulo tiene que ser diferente a estos valores, donde va desde 2n más 1 hasta cualquiera, ¿no? bien. El otro caso, el tercer caso, nos dice 1 más cotangente al cuadrado de un ángulo es equivalente a la cosecante al cuadrado del mismo ángulo. Siempre y cuando eh, este ángulo sea la mitad o la vuelta completa. ¿sí? Puede ser eh, 180, por ejemplo, ¿sí? porque la cotangente de 180 no existe. ¿Ya? Digo, de manera, eh, la cotangente de 360 tampoco no existe. ¿sí? Por, esa, por esa misma razón el ángulo tiene que ser diferente, ¿sí? diferente a, a este caso. ¿no? Dice que es NP. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos las identidades por cociente. ¿sí? Las identidades por cociente. Bien. Esta es la más usada exactamente ¿ya? Bueno, prácticamente las, las tres identidades son las que más usaremos en los ejercicios que veremos Bien, ahí está La tangente de un ángulo cualesquiera siempre es equivalente a ¿qué cosa? A su seno del ángulo dividido entre su coseno del mismo ángulo Siempre en cuando el ángulo sea diferente ¿sí? diferente al eje de la Y ¿no? Prácticamente no puede, no puede llegar ahí ¿ya? Ahí está cantidad de vueltas ¿Eh? ahora, en la cotangente de un ángulo cualesquiera, aquí nos faltó el angulito ¿sí? la cotangente de un ángulo cualesquiera es equivalente al coseno del mismo ángulo dividido entre su seno del mismo ángulo ¿sí? siempre y cuando nuestro ángulo sea diferente a las vueltas correspondientes ya, ahí está las identidades recíprocas ¿Sí? las identidades recíprocas, miren por aquí. Seno por la cosecante, recordemos que la, eh, la razón recíproca del seno es la cosecante, solamente eso nada más en sí, ¿sí? solamente es lo único que se aplica en este caso, ¿ya? la cosecante nada más, Bien, aquí tendríamos la cosecante, ahí está. Seno del ángulo cualesquiera multiplicado por la cosecante o por la razón recíproca del mismo ángulo siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿no? Ahí está. La segunda, coseno de un ángulo cualesquiera siempre va a ser, bueno, siempre multiplicado por su secante del mismo ángulo va a ser equivalente a 1, ¿no? Siempre en cuando estos, estas, estas razones sean recíprocas, ¿sí? Recordemos un poco de las razones trigonométricas que vimos en la primera parte. ¿Ya? En la primera parte vimos seno de un ángulo cualesquiera así listamos, ¿verdad? Seno, coseno, luego venía la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. ¿no? Así vimos en, la, en las razones trigonométricas en la primera sesión. Bien, ahí está. ¿Quiénes son las razones recíprocas? Esta es exactamente, ¿sí? Esta. De la tangente su razón recíproca es la cotangente. De coseno su razón recíproca es la secante. ¿sí? Del seno su razón recíproca es la cosecante. De ahí vienen las razones o las identidades recíprocas. Si multiplicamos con una con otra, por ejemplo seno de un ángulo teta con su coseno o con su razón recíproca, entonces siempre va a ser igual a 1, ¿sí? Esa sería en este caso. Bien. Miren. Vamos a demostrar un tantito de la primera del primer caso. Este caso vamos a verlo un tantito por aquí. ¿sí? miren por aquí. Tenemos, nos dice, ¿no? Nos dice, seno al cuadrado de un ángulo cualesquiera más su coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1 Esa es la que nos indica. Perfecto. Bien. Siempre en cuando estas, eh, estos ángulos sean agudos, ya. Siempre en cuando cumplan esos casos. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Miren, ya. Eh, sabemos que un ángulo, eh, que un triángulo, tenemos que construirlo de esta manera. Si en, la, si en este vértice tenemos a una variable a, ya, o este vértice se llama a, ya, entonces a su opuesto tenemos que asignar una variable a, pero minúscula. De la misma manera, si por aquí tenemos una variable c mayúscula, entonces a, entonces, a su opuesto tenemos que asignarle una variable c. Bien, eso sería exactamente. Por lo tanto, sabemos de que el seno de un ángulo cualesquiera es qué cosa, ¿sí? Es cateto opuesto dividido entre su cateto adyacente. No es exactamente sino es la hipotenusa, ¿no? ¿Ya? Perdón, ahí como me confundí. En este caso es la hipotenusa, ¿sí? seno, sabemos de qué es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Pero qué nos dice? Todo elevado al cuadrado nos dice más. ¿Coseno quién es? Coseno es cateto adyacente dividido entre su hipotenusa también. Listo. Y todo esto al cuadrado nos dice. Bien, ahí está. En vez de este alfa que tenemos en nuestro triángulo asignaremos la variable o el ángulo teta porque estamos trabajando en función a theta, no Ahí está. Por lo tanto, su cateto opuesto del ángulo teta, en este caso, es la variable A. ¿Dividido entre quién? La hipotenusa, para este caso, es exactamente la variable C. El lado más grande, exactamente. ¿Más quién? Cateto de A. Recordemos que esto es al cuadrado. A ver, cateto adyacente sabemos de qué es la variable B. El que está debajo, prácticamente. El que está, el que está al costadito, ¿no? Ahí está. En este caso sería la variable B dividido entre... La variable C, que prácticamente es la hipotenusa también. Y esto elevado al cuadrado. Sigamos demostrando. La cuestión es que toda esta operación llegue a ser 1. Ya, ahí está. Sigamos. Entonces aquí, sabemos que este exponente 2 se distribuye para los dos casos. Por aquí tendríamos al cuadrado. Esto es lo básico, ¿no? al cuadrado dividido entre C al cuadrado más B al cuadrado dividido entre C al cuadrado. Listo, así tendríamos esta razón. ¿Bien? Muy bien, perfecto, perfecto. Ya sigamos continuando aquí al costadito, ¿bien? Ahí está, entonces aquí tenemos al cuadrado, como tenemos las iguales en este caso, ¿no? Sí, las cocientes iguales tenemos que sumarlo, ¿verdad? Ahí está, entonces aquí tenemos al cuadrado más b al cuadrado dividido entre c al cuadrado, y esto es equivalente a 1, ¿sí? Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, aquí recordemos eh, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Recordemos eh, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Como aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Como ahí tenemos un triángulo rectángulo, entonces directamente aplicaremos esta. Sabemos de que la hipotenusa para este caso es C, y esto al cuadrado es igual a qué cosa? Al cuadrado de los catetos, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí tenemos, miren, a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Así sería Pitágoras, así nos dice Pitágoras. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Miren, eh, esta equivalencia ya lo podemos visualizarlo por aquí. Ya lo podemos reemplazarlo directamente. Entonces mencionamos, ¿ya? a al cuadrado más b al cuadrado, ¿quién era? c al cuadrado. c al cuadrado dividido entre c al cuadrado es igual a 1. Esa es la que estamos demostrando. Y finalmente, sea al cuadrado, como, como ambos son iguales, simplificamos o dividimos y para finalmente llegar a la conclusión de que esta es equivalente a 1 igual a 1. Esta sería una pequeña demostración de la primera parte, ¿no? Ahí está. Muy bien, perfecto. Así tendríamos nuestra primera parte, ¿no? Muy bien, ahora sí, pasemos a la solución de los ejercicios. Muy bien, entonces, veamos nuestro primer ejercicio, que en este caso sería esta que vemos en pantalla, ¿no? Bien, algo básico, algo sencillo. Sí, iniciemos por algo sencillo, ¿ya? Ahí está. Muy bien, algo básico, algo recontrabásico, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí anotamos. Si ¿sí? por aquí vamos a escribir nuevamente esa misma función. T nos dice es equivalente a seno ¿sí? al cubo de quién? De la variable x o del ángulo x. ¿Multiplicado por quién? Por la cosecante de la variable x o del ángulo x. Más nos dice coseno de, al cubo, ¿ya? Coseno al cubo de x multiplicado por la secante de x ¿sí? ahí está miren por aquí, algo interesante pasa por aquí, miren, algo bonito ¿sí? sabemos que hay una razón hay una identidad trigonométrica, que en este caso es una identidad recíproca ¿sí? ahí está, miren sabemos de que seno la, la razón trigonométrica recíproca del seno es cosecante, ¿verdad? ahí está y también sabemos de que la razón es recíproca de coseno es la secante. Miren, ya estamos ella ya estamos viendo por aquí, miren. Ya estamos en este caso exactamente, ¿sí? Identidad recíproca. Ahí está. O sea, es equivalente a 1, pero démosle la formita correspondiente. Miren, TE nos dice es equivalente a qué cosa. Podemos separar esto, ¿no? Seno al cuadrado, porque seno al cubo podemos escribirlo. Seno al cuadrado de X multiplicado por el seno de X. ¿Ya? Ahí está. Así podemos escribir esto. ¿Qué más nos dice? Por la cosecante de, del mismo ángulo, ¿no? Ahí está, cosecante de X. Más nos dice, coseno, esto también podemos escribir de esta manera, coseno al cuadrado de X multiplicado por, ¿sí? Multiplicado por coseno de X multiplicado por la secante de X. ¿Ya? Ahí está. Así podemos escribir también. Bien. Recordemos que esta es todo esto. ¿Ya? Todo esto se convierte en eso. Y todo esto es esto también. Ahí está. Muy bien. Ahora, ahora, de aquí vemos que es una razón, es una identidad trigonométrica recíproca. Al igual que esta. Es una identidad trigonométrica recíproca. Listo, creo que con esa ya lo resolvimos al ejercicio. Sabemos que seno de X multiplicado por la cosecante de X es igual a 1. De igual manera, coseno de X por la secante de X es igual a 1. Listo, miren, ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? T es equivalente a seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X. Y ya tenemos esa equivalencia ¿y esto qué cosa es? es una identidad pitagórica ¿cierto? y sabemos de que la suma de estos dos cuadrados es equivalente a número 1 number 1 listo, llegamos a esa solución la alternativa correcta sería la variable a <coughs> muy bien recordemos que para esto usamos la identidad trigonométrica, sí, identidad trigonométrica eh, recíproca, ya, revisen nuevamente si, si es que no lo entendieron, recíproca, sí, y seguidamente lo que usamos es la identidad trigonométrica eh, pitagórica, sí, ahí está, esas dos razones, digo, esas dos identidades usamos para la solución de nuestro ejercicio. Muy bien, ahora sí pasemos al segundo ejercicio. Listo, aquí tenemos nuestro segundo ejercicio. A ver, les dejo el, eh, su material en, en el chat, ¿sí? se los dejo ahí. Lo voy a copiarlo y lo pegamos al chat. Perfecto. Ahí ustedes ya tienen su material adjunto. Así que descarguenlo, trabajenlo y ya está. Muy bien. Sigamos trabajando entonces para estos ejercicios. Bien, ¿qué nos dice? Simplifica. Que es equivalente a la tangente de X Multiplicado por coseno de X Y todo esto al cuadrado Nos dice Más cotangente de X Multiplicado por el seno de X ¿Sí? Vamos a copiar también por aquí ¿Sí? Q nos dice que es equivalente a Tangente, perdón Tangente de X Multiplicado por el coseno del de, mismo ángulo Todo al cuadrado Más cotangente de X multiplicado por su seno del mismo ángulo. Y todo esto al cuadrado. Esa es la que nos indica. Bien, miren por aquí. Tenemos coseno y tenemos tangente por, por este lado. Pero sabemos que la tangente es equivalente a qué cosa. A ver, Q nos dice. La tangente sabemos que es equivalente a... A ver, sería seno de X dividido entre coseno de x, Multiplicado por quién? Por coseno de x. Estamos copiando ya exactamente. Y todo esto al cuadrado. ¿Más quién? Más cotangente sabemos de que es coseno de x dividido entre seno de x. Multiplicado por el seno de x. Miren por aquí. Ya está. Miren por aquí. Ya se nos va. Los cosenos y los senos dependiendo del caso. Mira, por aquí, en la primera parte, nos dice que esta, bueno, prácticamente esta, coseno con coseno se van, y de la misma manera, seno con seno se van en la segunda parte. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Q es equivalente a seno, se queda solito, de x todo al cuadrado, nos dice, más coseno de x todo al cuadrado, nos dice. Son los únicos que quedan. ¿Ya? Ahí está. Donde Q es equivalente a. ¿eh? Sabemos que este exponente también podemos escribirlo de esta manera. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Así podemos escribirlo también. ¿Sí? Perfecto. Donde q es equivalente a. ¿eh? Miren, en este caso ya estamos en una razón. Es, es, ya estamos en una identidad trigonométrica pitagórica y exacta. Y esto sabemos que es equivalente a 1 nuevamente. Llegamos a la misma conclusión que el ejercicio anterior. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la solución para el ejercicio número 2. Perfecto. Sigamos viendo nuestro tercer ejercicio. Sigamos practicando. Ay, ay, ay, Aquí tenemos otro caso. Donde E es equivalente a la secante al cuadrado de X menos 1, todo multiplicado por 1 menos seno al cuadrado de X. ¿Ya? A ver, vamos a copiar también estas mismas, eh, esta misma ecuación, ¿sí? Nos dice de que E es equivalente a quién? A la secante al cuadrado de x menos 1, creo que esta también ya podemos eh, reemplazarlo. Ya. Aquí nos dice 1 menos seno al cuadrado de x, dividido entre seno al cuadrado de x, esa es la que nos indica. Pero antes de resolverlo en este caso vamos a recordarlo, ¿sí? vamos a recordar algunas identidades trigonométricas. Para el primer caso, es una identidad trigonométrica. Eh, un es una identidad trigonométrica pitagórica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, ya tenemos un exponente por esa misma razón, y es una identidad pitagórica. O hacemos referencia a una identidad pitagórica, ¿cierto? Miren, según el caso que vimos, ya, según el caso que vimos, es ¿qué cosa? Vamos a ver. Uno. Más, ¿sí? 1 más, ¿qué cosa? A ver, en este caso es 1 más tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de. A ver, secante al cuadrado de x. Esa sería exactamente. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica pitagórica. Ahora, de esta podemos simplificar tranquilamente en sí. Como tenemos 1 en el primer miembro, podemos despejar al segundo miembro teniendo esta parte. Mire, tangente al cuadrado de x es equivalente a la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Tenemos esta forma? Sí. Esta es la forma que queremos reemplazar en nuestro ejercicio. A ver, recordemos que para desarrollar este tema, eh, lo que tenemos que hacer es despejar únicamente, en sí, despejar nada más. ¿Ya? Ahí está, así sería exactamente la solución ¿No? Ahora sí, sigamos viendo la segunda parte ¿sí? La segunda identidad que es 1 menos seno al cuadrado de X ¿ya? Para este caso sabemos de que la suma del seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X es equivalente a 1 ¿cierto? Esta es una identidad trigonométrica que ya vimos también ¿sí? Ambos son identidades trigonométricas pitagóricas ¿no? Ahí está, bien, listo de esta podemos despejarlo y darle esta forma. Darle esta forma. Bien, entonces para poder despejarlo, ¿ya? En, el, en el primer miembro se queda coseno al cuadrado de x, tal como es. Y aquí tenemos 1, como tenemos seno al cuadrado con signo positivo en el primer miembro, pasaría con signo negativo. ¿no? Algo básico. Seno al cuadrado de x. Ahí está. ¿Tenemos esta forma? Sí, tenemos. Podemos reemplazarlo directamente con esas equivalencias, ¿no? Ahí está, por una parte tenemos tangente al cuadrado y por la otra tenemos coseno al cuadrado, ¿sí? Reemplacemos entonces. Entonces mencionamos, E será equivalente a qué cosa, secante al cuadrado de X menos 1 es tangente, ¿no? Ya vimos, ya, ¿sí? aquí sería tangente al cuadrado de X multiplicado ¿por quién? Por eh, su coseno al cuadrado de X, ¿sí? Ahí está, dividido entre seno al cuadrado de x. Listo, muy bien. Aquí qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos? Miren, aquí también veremos una de las identidades que vimos en nuestra primera parte. A ver, ¿qué identidad, qué identidad vimos? Miren, sabemos de que la tangente, ¿sí? La tangente es equivalente a seno sobre coseno, ¿verdad? Así sería. También sabemos de que la cotangente es equivalente a qué cosa. Su coseno de X dividido entre seno de X. ¿Verdad? Ahí está. Estas son algunas identidades que vimos en la teoría correspondiente. ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, si reemplacemos entonces. Ahora se preguntarán, ¿dónde está pero esa equivalencia? ¿Dónde está? Tenemos la tangente. Tangente al cuadrado, pero nosotros no tenemos un igualito, ¿no? Así que tenemos que despejar. ¿sí? Tenemos que darle la formita exactamente. Ya, aquí es equivalente a la tangente al cuadrado de x. Dejamos tal como está y separamos la otra parte. Aquí es coseno de x. Recordemos que coseno al cuadrado de x podemos escribirlo todo al cuadrado también, ¿no? Ahí está. Y aquí abajo tenemos seno, seno de x y todo esto al cuadrado. Miren, ya dimos la forma correspondiente. Coseno de X dividido entre seno de X es la cotangente. Ya está. Es equivalente a la tangente de X, bueno, al cuadrado de X, ¿sí? Multiplicado por la cotangente al cuadrado de X. Ahí está. Así tendríamos por el momento. Muy bien. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más procede por aquí? Ahora, sabemos de que la variable E, miren, esta también podemos, ¿qué cosa hacer? Podemos darle la forma. Aquí, la tangente de X multiplicado por la cotangente de X. Y todo esto al cuadrado. No pasó nada, no pasó nada. Solamente le dimos la formita nada más. Y sabemos de que esta es una identidad trigonométrica recíproca. Y sabemos de que el producto de estas, de estas dos razones trigonométricas recíprocas es igual a 1. Aquí es equivalente a 1 al cuadrado y esto es 1. Ya está. Esa sería la solución para el ejercicio número 3. Así de sencillo es resolver las identidades trigonométricas. Solo es cuestión de darle las formas correspondientes. ¿sí? Recordemos, darle las formas correspondientes. ¿ya? Muy bien. Ahora si pasemos al cuarto ejercicio. Aquí tenemos nuestro cuarto ejercicio. ¿Sí? A ver, inténtenlo ustedes. Tienen... Tres minutitos para que lo puedan resolverlo. A ver, inténtenlo. Está sencillo también. A ver... Muy bien, a ver, a resolver entonces, a resolver nuestro ejercicio número 4, ¿no? Sí, 4. Vamos, entonces vamos. A ver, miren. También por aquí ya la misma ecuación para este ejercicio. A ver, nos dice, es equivalente a 1 menos coseno al cuadrado de x. Multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más cotangente. Sí, cotangente al cuadrado de x. Ahí está. Listo. En esta parte ya sabemos que es una identidad trigonométrica pitagórica, ¿cierto? Ya es eso, ya Ya es exactamente eso, así que reemplacemos ya directamente, ¿sí? Sabemos de que 1 menos coseno al cuadrado de X es equivalente a qué cosa. A ver, vamos a recordar, mejor recordemos también para... Ajá, ahí está, muy bien, Wilder, vamos a comprobar. Bien, perfecto. Aquí tenemos 1 menos coseno al cuadrado de X es equivalente a seno al cuadrado de X. ¿sí? Es eso exactamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Ese es exactamente. Es una identidad trigonométrica pitagórica exactamente. La otra parte también es lo mismo. en sí, 1 ¿sí? más cotangente al cuadrado de X es equivalente a qué cosa? En este caso es equivalente a la cosecante al cuadrado de x. Ya, ahí está. Cosecante al cuadrado de x. Muy bien. Ahora sí, reemplacemos en sí. ¿sí? Donde es equivalente a qué cosa? 1 menos cose al cuadrado de x es equivalente a seno, ¿ya? Seno al cuadrado de x. Multiplicado por la raíz cuadrada de quién? De 1 más cotangente al cuadrado de x. Y esto es equivalente a qué cosa? A la cosecante al cuadrado de x. Así sería exactamente. ¿sí? Muy bien. Podemos simplificar ya directamente por aquí. La raíz con este exponente. Chao, chao. Muy bien, entonces. ¿sí? ¿Dónde es equivalente a qué cosas? Seno al cuadrado. Bueno, directamente vamos a escribir esto. También. Seno al cuadrado, sabemos que. Podemos expresarlo de esta manera. Seno de X multiplicado por seno de X nuevamente. Si ¿Sí? Estamos solamente eh, dándole la forma nada más. Y esto multiplicado por la cosecante de X. Ahí está. Ahora, sabemos de que esto es una identidad trigonométrica recíproca. Y esto es equivalente a 1. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente concluimos... De que E es equivalente a seno de x. ¿sí? Esa sería la respuesta para nuestro ejercicio. Muy bien para los que lo lograron. ¿sí? Muy bien, Wilder. <ríe> Muy bien. En este caso, ¿con qué nombre estará? <ríe> Ahí está. Esta sería la solución para nuestro ejercicio número 4. Ahora pasemos a nuestro ejercicio número 5. Este sería nuestro ejercicio número 5. Muy bien, nos dice simplificar. Es equivalente a la cotangente de x multiplicado por seno al cuadrado de x menos tangente de x por coseno al cuadrado de x. Ya, ahí está. Esta tenemos que resolverlo. También está sencillo. ¿sí? También está sencillo. Vamos a copiar tal como está. ya Vamos a copiar. Es equivalente a... E es aquí la cotangente sí cotangente no dice escribir cotangente de x multiplicado por el seno al cuadrado de x menos tangente de x multiplicado por coseno al cuadrado de x ahí está ahora esta ya es algo conocido ya exactamente ¿Sí? Si vemos este tipo de casos, ya directamente te arranque cotangente de x a qué es equivalente, sabemos de que esto es equivalente a qué cosa? A coseno dividido entre seno, ¿sí? Vamos a entrar por aquí. Anotemos por aquí, a ver, anotemos. La cotangente de x es equivalente a coseno de x dividido entre seno de x. De la misma manera, la tangente, ¿sí? la tangente es equivalente a, bueno, aquí. La tangente de X es equivalente a ¿qué cosa? A seno de X dividido entre el mismo coseno del mismo ángulo, ¿no? Ahí está, coseno del mismo ángulo, listo. Por lo tanto, aquí anotamos, ya, E es equivalente a, aquí anotamos cotangente de X, es equivalente a coseno de X dividido entre seno de X multiplicado por, Seno al cuadrado de x menos la tangente es equivalente a seno de x dividido entre coseno de x. Anotemos eso por aquí. Seno de x dividido entre coseno de x. Multiplicado por coseno al cuadrado de x. Y Ya está. Podemos simplificar, miren, seno de x con esta se van, pero en este caso se va un solo seno, un solo, un solo seno de x nada más. ¿sí? Igual por aquí. Coseno de x y por aquí coseno de x. Y nos queda 1 todavía en sí. ¿Ya? Aquí tenemos, miren, e es equivalente a coseno de x. Por aquí se queda 1, dijimos, ¿no? Sería seno de x menos seno, ¿ya? Seno de x multiplicado por coseno de x. Listo. Estas dos ya son igualitas ya exactamente. Igualita, Solamente el orden nada más cambia. ¿ya? Es lo mismo, son los mismos. Ahora, esta que son los mismos, la diferencia de los mismos números es equivalente a cero, ¿cierto? Donde E es equivalente a Serapio. Ahí está. Llegamos a esa conclusión. Donde E es equivalente a cero. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, veamos el ejercicio número 6. Aquí tenemos nuestro ejercicio 6. Muy bien, Wilder. Muy bien, Alicia. Ahora sí. Por aquí tenemos P, que es equivalente a qué cosa nos dice. A la secante nos dice de X. Menos su coseno de x dividido entre la cosecante de x menos seno de x. Así sería exactamente para este caso. El ejercicio número 6. 6 ¿No? Bien. Aquí igual podemos resolverlo, ¿sí? Igual podemos reemplazarlo exactamente. ¿Ya? La secante. ¿Sí? La secante podemos reemplazar, el igual que la cosecante. ¿ya? Cualquiera de los casos exactamente. Bien, listo. Reemplacemos únicamente entonces. A ver, por aquí anotaremos también. Anotaremos, sí, anotaremos por aquí. A ver, sabemos de que la secante o el producto de las Identidades trigonométricas recíprocas, que en este caso sería, miren, a ver, coseno de X multiplicado por la secante de X es igual a 1, ¿cierto? Eso también sabemos, ¿ya? Ahora, de esta podemos definir este caso, miren, entonces tendríamos, despejando por si acaso, ¿ya? Queremos eliminar la secante para este caso, ¿eh? entonces despejamos secante, ¿sí? Dejamos tal como está secante y eso es equivalente a 1 sobre... Coseno de X Así, podemos dejarlo directamente Listo, segundo caso ¿no? Dice la cosecante Al igual que esto Es equivalente a seno Ya a ver, vamos a escribir tal, está? Seno de X Multiplicado por la cosecante de X Es igual a 1 ¿Por qué? Porque sabemos que son razones trigonométricas recíprocas Ya, ahí está Queremos, que, queremos eliminar la cosecante. Entonces, cosecante dejamos tal como está y esto es equivalente a 1 sobre, despejamos aquí, seno de x. Listo. Eso sería exactamente. Ahora sí, reemplacemos para continuar con nuestra solución. Muy bien. P es equivalente a qué cosa? La secante de x sabemos de que es. 1 sobre coseno de x, ¿no? 1 sobre coseno de x menos coseno de x dividido entre quién la cosecante de x también sabemos a cuánto equivale 1 sobre seno de x menos seno de x y ya está sigamos dándole la forma sigamos dándole la forma aquí podemos aplicar el aspa correspondiente ya continuemos ¿Sí? Entonces, multipliquemos. Apliquemos ese aspa. Por aquí será equivalente a qué cosa. A ver, coseno por coseno, coseno al cuadrado. Uno por 1, 1. Aquí arriba tenemos 1 menos coseno al cuadrado de X. Así tendríamos por la parte de los dividendos, ¿no? Ahí está. Ahora con los divisores trabajemos. ¿sí? Con los divisores. ¿Por aquí dividido entre quién? sí ¿Entre quién? Por aquí tendríamos dividido entre coseno de x multiplicado por 1. Sería coseno de x. ya Muy bien, excelente. Algunos ya lo resolvieron. Y esto dividido entre... Aquí nuevamente aplicamos 1 por 1. 1 menos seno al cuadrado de x. Dividido entre seno de x. Ahí está aquí ya tenemos nuestra equivalencia ¿no? perfecto, muy bien continuemos por aquí 1 menos coseno al cuadrado de x es equivalente a seno al cuadrado de x Ya eso al ojo ya exactamente por aquí tenemos seno al cuadrado de x dividido entre coseno al cuadrado bueno, coseno de x nada más por aquí y aquí abajo tenemos 1 menos seno al cuadrado de x es coseno al cuadrado de x dividido entre seno ¿sí? seno de x y ya está ¿sí? listo, ya tenemos casi concluido nuestro ejercicio ¿y esto es equivalente a qué cosa? hacemos el producto de la cc ¿no? ahí está, la orejita más conocido como la orejita ¿no? ahí está seno de x al cuadrado, seno al cuadrado de x multiplicado por seno de x, aquí tenemos seno al cuadrado de x ¿sí? multiplicado por el seno de X dividido entre, ¿entre quién? ¿Ya? Ahí está. Aquí tenemos coseno, ¿ya? Coseno de X multiplicado por coseno al cuadrado de X. Coseno de X multiplicado por coseno al cuadrado de X. Y ya está. Bajemos un poquito, un poquito para abajo. Listo. Aquí tenemos seno al cuadrado de X multiplicado por seno de X. Es seno al cubo de X. Y eso podemos escribirlo de esta manera, ¿no? A ver. Coseno de x todo al cubo. Dividido entre la misma prácticamente coseno, también está elevado al cubo. ¿sí? Aquí sería coseno de x elevado al cubo. Y todo esto podemos escribirlo también de esta manera. Vamos a borrarlo todo esto. sí, Vamos a borrarlo. También podemos escribirlo todo esto al elevado al. Así sería exactamente. Y también sabemos de que seno de x dividido entre coseno de x es tangente de x. Aquí tendríamos tangente de x elevado al cubo. Y esto es lo mismo así, tangente al cubo de x. Esa sería la solución para este ejercicio. Sí, Ahí está. Muy bien, ahí tenemos la solución para el ejercicio número 6, ¿sí? tangente de X. Bien, digo, digo, digo, tangente al cubo de X. Así pasemos al ejercicio número 7. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro ejercicio número 7. Muy bien. Listo. Copiemos también. Copiemos tal como es. ¿Ya? Copiemos. Nos dice de que P es equivalente a ¿qué cosa? Seno de X dividido entre 1 menos coseno de X menos cotangente de X ya está la cuestión es ir analizando también este tipo de ejercicios miren, por aquí tenemos seno y a la vez tenemos coseno, ¿sí? ya tenemos esos dos casos, y sabemos de que la cotangente se puede escribirse ¿sí? vamos a anotar por acá, anotemos por aquí cotangente de x se puede expresar de esta manera coseno de x dividido entre seno de x podemos expresarlo de esa manera ¿ya? entonces apliquemos esa forma entonces, P ya, entonces p es equivalente a seno de X, tal como está, dividido entre 1 menos coseno de X. Menos la cotangente, ya dijimos, ya, ¿a qué cosa equivale? Ahí está. Copiemos, entonces. Coseno de X dividido entre seno de X. Listo. Perfecto. Seno de X, aquí aplicamos el famoso ASPA. O sea, apliquemos donde P, ¿ya? donde P es equivalente a P es equivalente a seno por seno de x. Aquí sería seno al cuadrado de x. Menos coseno de x multiplicado por toda esta equivalencia. ¿Sí? Entonces escribimos tal como está. 1 menos coseno de x. Todo esto. Dividido entre quién. 1 menos coseno de x multiplicado por su seno de x. Ya estamos aplicando solamente las palabras. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. donde P es equivalente a qué cosa? Seno al cuadrado de x menos aquí distribuimos. ¿Sí? Aplicamos la propiedad distributiva. ¿Ya? Aquí será coseno de x multiplicado por 1 es menos coseno de x. Ya está. Menos coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x. Pero menos por menos más. Ahí está. Dividido entre quién? Entre 1 menos coseno de x. Multiplicado por su seno de x. Ya está. Ya tenemos esta forma. ¿Sí? ¿Qué más? Miren, si vemos bien en esta parte, ¿sí? si vemos bien, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿a cuánto equivale? A número 1, ¿cierto? Si sumamos esos dos casos. ¿Ya? Si sumamos esos dos, sería equivalente a 1. Por lo tanto, P es equivalente a, aquí es 1 menos coseno de X dividido entre 1 menos coseno de X multiplicado por el seno de X. Ya está. En la parte de los dividendos tenemos 1 menos coseno de X, y en la parte de los divisores tenemos 1 menos coseno de X multiplicado por su seno de X. Y esta podemos simplificar tranquilamente porque ambos son igualitos, ni más ni menos. Y finalmente llegamos a la conclusión de que esto es equivalente a 1, que da arriba, dividido entre seno de x. ¿Y esto a qué cosa equivale? Equivale a la cosecante de x, ¿cierto? Prácticamente es el producto de las identidades recíprocas nada más. Por aquí tenemos entonces esto es equivalente a la cosecante de x. Esa sería la solución para nuestro ejercicio número 7. Muy bien. Pasemos al ejercicio número 8. Ahí está. Aquí tenemos nuestro ejercicio 8. Muy bien. 7B. Excelente, Alicia. Copiemos tal como está. Aquí tenemos K es equivalente a qué cosa? A la secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x dividido entre la secante de x más la tangente de x más tangente de x nos dice. Ya está. Eso es lo que tenemos que calcular para este ejercicio. ¿Sí? En este caso aplicaremos lo que sabemos, lo que aprendimos en álgebra. ¿Sí? Diferencia de cuadrados. El famoso diferencia de cuadrados. ¿Qué nos dice diferencia de cuadrados? Si tenemos esta forma al cuadrado, menos b al cuadrado, esto es equivalente a... A menos b por una parte y por lo otro sería A más b. Así, ¿cierto? Esa es la diferencia de cuadrados. Y esta podemos aplicar en nuestro ejercicio. ¿Sí? Apliquemos. ¿Dónde? Aquí, justo aquí aplicaremos este caso. ¿Ya? Aplicaremos ese caso. Por lo tanto... Por lo tanto, la variable k es equivalente a, a ver, en este caso sería secante, sí, secante de x menos tangente de x. ¿ya? Así nos dice diferencia de cuadrados. Y esto multiplicado por quién? Secante, la misma, pero en este caso con signo positivo. La tangente de x. Dividido entre quién. Aquí tenemos la secante de x. Más tangente de x. Todo esto más la tangente de x. Ya está. Muy bien. Miren por aquí. Aquí tenemos la secante de x más tangente de x. Y por aquí tenemos la secante de x y la misma, ¿no? La misma tenemos. Ya podemos simplificar ya exactamente estos dos casos. Entonces, chao, chao. Perfecto. ¿Qué nos queda ahora? K es equivalente a la secante de X, ¿sí? Secante de X menos tangente de X. Más nos queda todavía, más tangente de X. Y ya está, ya concluimos en este caso. ¿Sí? Chao, chao. Y nos queda de que esto es equivalente a la secante de X. ¿Sí? Eso sería la solución para el ejercicio número 8 Perfecto, sigamos viendo más ejercicios Vamos por el ejercicio número 9 ¿Sí? El ejercicio número 9 A ver, nos dice L, ¿es equivalente a qué cosa? A la tangente de X más la cotangente de X. Dividido entre ¿quién? Entre la secante de X multiplicado por la cosecante de X. Esa es la que nos indica en este caso. ¿no? Ahí está. Muy bien. Aquí podemos reemplazar ya directamente. ¿Sí, ya? Podemos ir reemplazando directamente las equivalencias recíprocas para este caso. ¿sí? Las equivalencias recíprocas y las equivalencias eh, por cociente. ¿sí? Las razones trigonométricas o las identidades por cociente. ¿ya? Muy bien. Excelente. Vamos por ello entonces. Vamos por ello. Reemplacemos nada más. L es equivalente a la tangente de X. Sabemos que es. Seno de X dividido entre coseno de X. ¿Más quién? Más la cotangente de X. Y la cotangente de X es coseno de X dividido entre seno de X. Y por la parte de los dividendos tenemos secante de X es 1 menos coseno de X. Multiplicado por la cosecante es 1 menos es seno de X. sigamos reemplazando. ¿sí? Multiplicamos en la parte de los divisores, ¿sí? Aplicaremos el famoso aspa. ¿Sí? Por la parte de los dividendos, digo. ¿Sí? Por la parte de los dividendos aplicaremos este famoso aspa. ¿sí? Aplicaremos ese famoso aspa, ¿no? Ahí está por la parte de los dividendos. Muy bien, apliquemos entonces, ¿sí? Apliquemos. O la carita son o la carita feliz se llama, ¿sí? A Este a este tipo de caso, a este caso. ¿sí? Seno de X por seno de X es equivalente a qué cosa? Seno al cuadrado de X, ¿no? L, al, L es equivalente a seno al cuadrado de X. Más quién? Coseno de X por coseno de X es coseno al cuadrado de X. Dividido entre quién? Coseno de X multiplicado por el seno de X. Ya está. ¿Qué más por aquí? ¿Sí? ¿Qué más? Aquí abajo tenemos, ya en este caso no hay, no, hay, no hay por qué aplicar el famoso aspa o la carita feliz. ¿sí? Directamente, ya. es un producto directo para este caso. ¿sí? Uno por uno, uno. Coseno de X por seno de X, tal como está. Coseno de X y seno de X. Solamente unimos nada más. ¿Listo? Perfecto. Ahora si apliquemos el famoso aspa. ¿ya? La, o la orejita. L es equivalente a qué cosa? Seno al cuadrado más cosa al cuadrado de x es 1. También ya sabemos, si es una identidad trigonométrica pitagórica. En sí. Es una identidad pitagórica. ¿sí? Coseno de x por seno de x. Ah, no pasó nada. Dejamos tal como está. ¿Sí? Ya, vamos, vamos, vamos. Sigamos avanzando. Ah, por aquí. Sabemos de que todo esto es igual a 1. Todo esto se resume a 1. Ya está. Entonces, 1 multiplicado por coseno de x por seno de x se queda tal como está. Coseno de x por seno de x. ¿Dividido entre quién? Aquí tenemos coseno de x por seno de x. Nuevamente es la misma. Coseno de x y por aquí seno de x. Ya está. Chao, chao, entonces. Se elimina coseno de x y todo esto. Y para finalmente concluir de que esto es equivalente a número 1 esa sería la respuesta para este ejercicio uno bien, solo es cuestión de darle la forma recordemos ¿sí? recordemos que es darle la forma nada más damos la forma y la respuesta llega solito ¿sí? muy bien la 9 es 1, number 1. Uh -huh. Esa sería la solución para este ejercicio. Vamos por la 10. Ahí está, la 10. Vamos por la número 10. Copiemos tal como está. Creo que esta está más sencilla, a ver si lo logran resolverlo en este caso. Ahora aquí no dice cotangente de x multiplicado por su seno de x más coseno de x. Este ejercicio debería estar al inicio. Ya no hay problema, alicia. Así se aprende, así aprendemos. Ajá, era la. A. Así que esto es lo más sencillo. Este ejercicio es, está más sencillo. Ya, esto lo pueden hacerlo en un par de o al ojo exactamente. Sí, esto está para resolverlo al ojo les digo esta debería estar en la primera parte de los ejercicios, la número 1 inclusive entonces cotangente de x sabemos de que es equivalente a coseno de x dividido entre seno de x multiplicado por el seno de x más coseno de x listo Aquí vamos eliminando seno de x, chao chao, seno de x, chao chao, Y nos quedamos únicamente con coseno de x más coseno de x. Y esto sería equivalente a dos veces coseno de x. Esta sería la respuesta para el ejercicio número 10. Algo sencillito nada más. Para resolverlo al ojo. Y la respuesta ganadora sería la alternativa B muy bien, este es el ejercicio número 10 ahora pasemos al ejercicio número 11 ya, muy bien Aquí tenemos que resolver este ejercicio también. ¿Ya? También está sencillo este ejercicio. También está sencillo. La cuestión es aplicarlo nada más. Aplicar lo que ya vimos en las razones y en días en trigonométricas. ¿Ya? Ahora vamos a copiar tal como está este mismo ejercicio. ¿sí? Paréntesis: 1 más tangente de x. Multiplicado por la cotangente de X menos 1, dividido entre toda esa solución. Conju digo cosecante de X, dividido, ahí está, dividido entre la cosecante de X. Uh -huh. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más? Multipliquemos nada más, distribuimos nada más en este caso, distribuimos esta cotangente a los dos miembros, ¿sí? Distribuimos, entonces tenemos aquí que esto es equivalente a la cotangente de X, porque 1 multiplicado por la cotangente de X es la misma, ¿no? Cotangente de X más la tangente de X multiplicado por la cotangente de X menos 1. También está para resolverlo al ojo exactamente, aunque no tanto al ojo, ¿ya? Ahí está. Dividido entre ¿quién? Entre la cosecante de X. Cosecante de X. Listo. Miren por aquí. La tangente multiplicada por la cotangente es una identidad trigonométrica o es una identidad recíproca. Por lo tanto, todo esto se resume en 1. Se resume. Así sería exactamente. Y ya está. Continuemos. A ver por aquí. La cotangente de X. Ya, pues miren por aquí. 1 menos 1 y es 0 ya, ¿no? Vamos a copiar por si acaso. 1 queda por aquí, menos 1. Dividido entre ¿quién? Entre la cosecante de la variable X o del ángulo X. Cosecante de X. Ahí está. Y esto es equivalente a 1 menos 1, 0. La cotangente de X, ya sabemos de que es equivalente a seno, ¿no? Digo, coseno de X, dividido entre... Seno de x. Ahora sí, recién reemplazamos, ¿sí? Recién reemplacemos. Sigamos. La cosecante de x es 1 dividido entre, ¿ya? Dividido entre su seno de x. ¿sí? Aquí sería seno de x. Aplicamos el famoso orejitas o la CC. Así sería, ¿no? Muy bien. Medio con medio, extremo con extremo. Aquí quedamos, ¿qué cosa? Coseno de x multiplicado por seno de x es tal como está. Coseno de x multiplicado por su seno de x. Dividido entre ¿quién? Entre 1 multiplicado por seno de x sería seno de x. ¿Ya? ¿Quién se va ahí? ¿Quién se va? Chao, chao, miren. Seno de x con seno de x. Y para finalmente llegar a que esto es equivalente a coseno de x. Esa sería la respuestita para este ejercicio. Uh -huh. Así sería la solución para este ejercicio, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Ahí está. Ahora pasemos al ejercicio número 12. Ahí está. Así ya nos, ya nos vamos complicando un poquito, ya, ya nos vamos, ya, ya vamos viendo un poquito más complejo ya nuestro ejercicio. Ya para este caso sí tenemos que pensar un poquito más. Ya directamente creo que continuamos. No, mejor vamos a copiar también. Si sí, copiemos tal como está también: 4 cotangente de cotangente al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x más 5. Ahí está. Todo dividido entre seno de X, ¿sí? Por aquí tenemos seno de X más dos veces la cosecante de X más dos, todo más dos. ¿Ya? A ver, como siempre, si el ejercicio es un poco más complejo de resolverlo, entonces lo que tenemos que identificar es algunas razones conocidas, ¿Sí? Por ejemplo, la cotangente podemos convertirlo en función al seno y coseno, ¿cierto? Y coseno podemos convertirlo en función de la cosecante o bien del seno. Ya podemos convertirlo de esta manera. Ya, entonces es cuestión de aplicarlo correctamente lo que sabemos nada más. Sí. Entonces, démosle la formita correspondiente. Ya, demos la forma para este ejercicio. Perfecto. Lo primero que haremos para este ejercicio es aplicar las identidades en la parte o en el lado de los dividendos, ¿sí? Ahí aplicaremos, ahí aplicaremos algunas propiedades. Por ejemplo, la cotangente es equivalente a 1 menos la secante al cuadrado de X, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que tenemos que aplicar para este caso, ¿sí? La cotangente al cuadrado de X, la cotangente al cuadrado de X es... 1 menos, digo, cosecante al cuadrado de X, menos 1, ¿sí? Apliquemos esta misma propiedad, ¿sí? También tenemos aquí al costadito, vamos a anotarlo mejor, ¿sí? A ver, la cotangente, ya es cuestión de despejarlo, ¿cierto? Porque la, la identidad trigonométrica principal era de esta manera. 1 más, ¿sí? 1 más cotangente al cuadrado de X, ¿ya? Cotangente al cuadrado de X, es equivalente a la secante, digo a la cosecante al cuadrado de X, ¿sí? Esa es la identidad principal que vimos. ¿sí? Uno más cotangente al cuadrado de X es equivalente a la cosecante al cuadrado de X. ¿sí? De aquí podemos despejarlo, ¿sí? podemos despejarlo. Como tenemos la cotangente al cuadrado de X, es cuestión de ir despejando. Entonces, esto es equivalente a qué cosa? A. ¿Ah? La cotangente al cuadrado de X es equivalente a, la, al, a su cosecante al cuadrado de X menos 1. Y despejando nada más. Ya tenemos la primera. ¿Sí? Ya, ten ya tenemos la primera parte. ¿Sí? Sigamos despejando. sigamos despejando. Muy bien. Ahora, coseno al cuadrado de X también podemos despejarlo. Miren, ya tenemos la cosecante. ¿sí? Aquí hay algo importante. Ya tenemos la cosecante y la cosecante se encuentra en la parte de los divisores, ¿cierto? Ahí está. Y ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta su seno. ¿Sí? Nos falta seno, pero arriba tenemos coseno ya y podemos convertirlo también, ¿sí? Podemos darle esa forma. Entonces, sabemos de que coseno, ¿sí? coseno al cuadrado de x, ya vamos a aplicar la identidad principal, la identidad original, ¿sí? Nos decía de que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de X es igual a 1, de esta despejamos, ¿sí? Ahí está, entonces coseno al cuadrado de X es igual a 1 menos seno al cuadrado de X, así sería exactamente para este caso, ¿sí? Muy bien, ya tenemos las formas correspondientes, esta y esta, ¿sí? Reemplacemos entonces, reemplacemos en nuestro ejercicio. 4 sacamos para afuera, abrimos paréntesis, cotangente al cuadrado de x es equivalente a cosecante al cuadrado, sí, cosecante al cuadrado de x menos 1, ahí está, así tal como está, menos nos dice, coseno al cuadrado de x es 1 menos seno al cuadrado de x, ahí, ahí, ahí. aquí aplicamos en los paréntesis, 1 menos seno al cuadrado de x, más 2, no, no, no, no, no, Aquí es más 5. Más 5 se queda todavía ahí arriba. En la parte de los dividendos. ¿Sí? En la parte de los dividendos tenemos ese valor todavía. ¿Dividido entre quién? Entre seno de X más cosecante de X más 2. ¿Sí? Todo esto sumado con 2. Ahí está. Ahí tenemos las primeras formas correspondientes. ¿no? Ver, aquí Por aquí vamos a escribir la igualdad también. Igual, igual. Sigamos, igual a qué cosa, no, mejor, no todavía, ¿sí? Vamos a distribuir esta número 4 a los dos miembros. Bien, listo, entonces distribuyamos, al igual que el signo negativo en el segundo caso, ¿no? Distribuir, nada más distribuir. Bien, entonces hagamos esa distribución. Ya, mejor con otro colorcito lo ponemos, distribuir. Al igual que el signo negativo, distribuimos, ahí está, Distribuyamos entonces. Por aquí tenemos, ¿qué cosa? A ver, aquí tenemos 4, ¿sí? 4 cosecante al cuadrado de x menos 4 por 1, 4 nada más. Menos por más, menos 1. Menos por menos, más seno al cuadrado de x más 5. Todo esto dividido entre quién? Entre todo eso, ¿no? Seno de x más cosecante de x más 2. Todo esto sumado con 2. Ya está. Listo. Sigamos, sigamos, sigamos. Miren, por aquí. Menos 4, ¿sí? Menos 4, menos 1, menos 5. Menos 5 más 5, 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por aquí tenemos, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Qué cosa? Miren, ahí está. Aquí sería 4 cosecante al cuadrado de x, más seno al cuadrado de X. Ahí está. Eso es lo que nos queda en la parte de los dividendos. ¿Y esto dividido entre quién? Entre seno de X más cosecante de X más 2. Y todo esto sumado con 2. Listo. Ahí tenemos esta identidad ya un poco más resumida. Aún falta más todavía. sí Aún falta todavía. Aún falta. Seguimos entonces. Miren por aquí, ya miren por aquí Esta es una identidad y prácticamente es una es un binomio al cuadrado Solamente falta una ecuación nada más ¿sí? vamos, a añadir, vamos a añadirlo entonces Miren, todo esto, ¿sí? todo, esto, todo esto es un binomio al cuadrado Que sería de esta manera 4 cosecante al cuadrado de x más seno al cuadrado de x y por aquí asignamos más 4. ¿Por qué más 4? Ahorita vamos a demostrar por qué más 4. Y por aquí, menos 4. Estamos agregando más 4 y a la vez estamos quitándole menos 4. ¿sí? Agregando y a la vez quitando. Y en la parte de los divididos tenemos seno de x más cosecante de x más 2. Y todo sumado con 2. ¿Sí? Ahí está. Hasta el momento vamos bien. Bien, perfecto, excelente. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más? Ya sigamos viendo, ¿sí? Sigamos viendo. Y esto ya dijimos que es un binomio al cuadrado. Todo esto es un binomio al cuadrado. ¿Sí? Todo esto es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, apliquemos esa misma razón. Miren, miren por aquí. Aquí tenemos, ¿sí? Aquí sería... 2 cosecante ¿sí? de x únicamente, ya aquí sería más, sí más ¿qué cosa? Más a ver, uh -huh, más seno de seno, en este caso sería seno de x nada más. ¿Sí? Y todo esto al cuadrado menos 4. Esa sería por el momento esta identidad que estamos aplicando. Bien, muy bien. Uh -huh. A ver, te falta el 2 abajo, dice del cosecante. A ver dónde faltó esa 2. Uh -huh. Ya, vamos bien, vamos bien exactamente, ¿sí? Vamos bien con nuestra solución de ejercicios. Ya está, ya está bien, vamos bien, vamos bien exactamente, ¿sí? Muy bien. Y esto dividido entre ¿quién? Entre la misma ecuación. Estamos haciendo paso a paso y a la vez estamos haciendo lento, ¿sí? Ahí está. Por aquí tenemos entonces seno de x más cosecante de x más 2, nos dice. Ahí está y todo esto sumado con 2. Muy bien. Listo. Ahora, miren, miren por aquí, miren por aquí chicos y chicas, jóvenes y señoritas, miren por aquí. Miren aquí, este número 4, sí, este número 4 podemos expresarlo de la siguiente manera, que sería 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está. Este número 4 sería 2 elevado al cuadrado. Llegamos a una conclusión en esta parte, algo bonito también por aquí, miren. Es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Sabemos de que a al cuadrado menos b al cuadrado es equivalente a qué cosa? Sería a menos b por una parte y por la segunda tenemos a más b. Esa sería exactamente. Y esa misma aplicaremos en este caso, ¿sí? ¿Quién es la a? La a para nosotros es todo esto. La B sería únicamente la número 2, nada más. ¿Sí? La 2. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ah, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, faltó por aquí. Ajá. Muy bien. Excelente observación. Aquí faltó dos, Si no, no salía ya. Ya nos hubiéramos perdido exactamente. ¿Sí? Muy bien. Buena observación. Estimado Javier. Perfecto. Bien, chicos, por aquí faltó la número 2. ¿Sí? Seno de x, miren la parte de los dividendos, ¿sí? Aquí tenemos seno de x más cosecante de x más 2. Y esta, nos faltó esta número 2, ¿sí? Buena observación. 2 por aquí, 2 por aquí, ya en todas directamente. 2 por aquí, así sería. Ya está, buena observación. Muy bien. Uh -huh. Entonces, ya estamos en la diferencia de cuadrados. Ajá, perfecto. Y esta es equivalente a qué cosa? ¿Ya? Por aquí dijimos que es la A, sería A menos B, ¿sí? A menos B sería 2 cosecante de X más seno de X menos, ¿sí? Menos la 2, que sería 2 nada más, ¿sí? Multiplicado por quién? Por quién en este caso sería 2 cosecante de X, ¿ya? Estamos aplicando diferencia de cuadrados, ¿sí? Aquí sería cosecante de X más seno de X más 2, esta es la diferencia de cuadrados, ¿sí? Perfecto. ¿Y todo dividido entre quién? Entre seno de x, ajá, más 2 cosecante de x, ¿no? Cosecante de x más 2. Y todo eso sumado con 2. Ya está. Creo que ya tenemos la respuesta para este ejercicio, ¿ya? ¿Sí? La cuestión es simplificar nada más. Porque seno de x más 2 cosecante de x más 2 exactamente se encuentra justo por aquí también. ¿Sí? Ahí está. Igualita a esta. Por lo tanto, simplificamos. Eliminamos todo esto. Chao, chao. Y chao, chao. ¿Sí? Muy bien. Ahí. ahí esta no es 8, estas 2. 2. Listo. Tenemos nuestra respuesta ya. Por aquí tenemos entonces, miren, 2 cosecante a las que quedan, 2 cosecante de x más seno de x menos 2 se queda, y todo sumado con 2 todavía nos queda, 2 ¿sí? dos menos 2, dos, obviamente que es 0, ¿no? Y eso es equivalente a qué cosa, bueno, se queda tal como está, ya no podemos hacer más cosas ya en este caso, sería 2 cosecante de x más seno de X. ¿Tenemos esta respuesta? Sí tenemos esta respuesta, solamente el orden nada más cambia. Es lo mismo escribir, ¿no? Seno de x más 2 cosecante de x. Esa sería nuestra respuesta para el ejercicio número 12. Ya tenemos ya esta alternativa en sí. Bien, la alternativa correcta sería la D. Buena, buena, buena. Excelente. Pasemos al ejercicio número 13 para poder ya concluir con nuestra sesión. Exacto. Hay que tener mucho ojo para ver todos estos casos. ¿sí? La cuestión es verlo bien nada más. Binomios al cuadrado, trinomios al cuadrado... Diferencia de cuadrados, entre otras que se vio en el tema de álgebra. ¿sí? Ahí está. Sigamos con el ejercicio número 13. ¿ya? Ahí está. El ejercicio número 13, que también no es tanto ya para este caso. ¿sí? No es mucho ya. Solo es cuestión de aplicarle el binomio al cuadrado nada más. ¿sí? Apliquemos eso entonces. ¿sí? Apliquemos, directamente apliquemos. Nuestro binomio al cuadrado en el ejercicio número 13. Porque esa es la que nos pide exactamente. Para poder separarlo ya es directamente aplicar nuestro binomio al cuadrado. Así que copiemos por aquí. sí Copiemos por aquí. Seno de x más coseno de x. Todo esto al cuadrado menos 1. ¿Ya? Todo esto dividido entre. A ver, vamos a copiar cotangente de. Copiemos cotangente de x menos seno de x Y coseno de X Así sería Ahora sí, apliquemos binomio al cuadrado ¿no? Para la primera parte Listo, por aquí entonces Aquí tendríamos seno al cuadrado de X ¿Sí? Seno al cuadrado de X Más el segundo al cuadrado de X Que sería coseno al cuadrado de X Y más el doble de ambos Sería seno de X Multiplicado por coseno de X Y seguidamente Todo menos 1. Ahí está, eso sería todo dividido entre. Creo que también esa lo podemos transformarlo. ¿ya? Cotangente de x podemos transformarlo ya directamente, ¿ya? Entonces, transformemos también este caso, ¿bien? Directamente. Cotangente de x es equivalente a coseno de x dividido entre seno de x. menos seno de x multiplicado por coseno de x. Ahí está. Así directamente. Apliquemos. Bien, perfecto. Ahora, seno al cuadrado más coseno al cuadrado de X es, y eso también ya conocemos, ¿sí? mucho ojo para esto, ¿sí? No tanto exactamente. Seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X es equivalente a 1, number 1. ¿sí? Ahí está. Unita por aquí, más 2 veces seno, ¿sí? Seno de X y coseno de X menos 1. ¿sí? Ahí está. Perfecto. Y en la parte de los dividendos aplicamos nuestro famoso aspa. ¿sí? De los divisores, perdón. ¿sí? De los divisores. Apliquemos el famoso aspa. Ahí está. Hola, carita sonriente. ¿Sí? Ahí está. Directamente entonces, coseno por 1. Obviamente es coseno nada más. Coseno de x nada más. Menos seno de x por todo esto. Ahí a todo nada más. Seno al cuadrado de x por coseno de x Nada más ni nada menos. Por aquí tenemos, ¿sí? Sigamos por aquí. Sería todo esto dividido entre seno de x únicamente. ¿Bien? Ahí está. Hasta ahí vamos bien. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora sí podemos ir factorizando. ya Arriba ya se va. 1 menos 1, obviamente que es 0, ¿cierto? Obviamente que es 0. Y arriba nos queda la parte de 2. Dividiendo nos queda únicamente 2 seno de X y coseno de X. Muy bien, excelente. En la parte de los divisores, factoricemos, ¿sí? Factoricemos, coseno de X porque es la que se repite. ¿Ya? La que se repite es esa. Muy bien, listo. Creo que de paso ya podemos aplicar nuestro famoso CC, ¿no? Vamos a bajar un poquito, ahí más o menos, ahí está. Aquí factoricemos también, coseno de X... Autorizando, tenemos por aquí 1 menos seno al cuadrado de x. Ahí está. Miren por aquí, ya creo que es una identidad trigonométrica conocida ya también. ¿Sí? Por aquí tenemos seno de x. Listo. A ver, todo esto está siendo dividido entre 1. Obviamente no, porque todo número está siendo dividido entre 1. Aquí aplicamos cc. Listo. Y de paso, vamos reemplazando también de paso. Ya vamos reemplazando de paso. Listo, miren por aquí. 1 menos seno al cuadrado de x es ¿a cuánto? Obviamente es a coseno al cuadrado de x. ¿Cierto? Obviamente eso. Bien, entonces aquí, arriba dejamos al como está. De sería, si aplicamos la sede sería 2 seno de x multiplicado por coseno de x y multiplicado nuevamente por seno de x. ¿no? Entonces aquí, 2 seno de x multiplicado por seno de x es seno al cuadrado de x. Ya está. Y coseno de x. Muy bien, muy bien, muy bien. Coseno de x, ahí está, muy bien. Y por aquí abajo tenemos coseno de x y por aquí tenemos coseno al cuadrado de x, ¿cierto? Listo, perfecto, ya tenemos creo que la solución para el ejercicio número 13. Ya está, coseno de x con coseno de x, chao, chao, se fueron. Uh -huh. Listo. Por aquí tenemos esto equivalente a 2, podemos sacarlo así. 2 multiplicado por ¿quién es? Por seno al cuadrado de x y también podemos extraerlo ya a ese exponente. Y por aquí abajo tenemos coseno de x. Y todo esto podemos añadirlo de esta manera. ¿sí? Es lo mismo. sí Bien, muy bien. ¿Y todo esto a cuánto equivale? Ah, facilito, miren, seno de x dividido entre coseno de x es equivalente a la tangente de x. Ay, ay, ay, 2, tangente de de x todo al cuadrado Y esta podemos escribirlo De esta manera 2 tangente al cuadrado de x Esa sería la solución Para el ejercicio número 13 ¿Sí? Ahí está Así es, jóvenes y señoritas Este ejercicio o oh, para este tipo De ejercicios tienen que tener Mucho ojo, verlo bien Analizarlo bien ¿sí? Aplicar todas las identidades Nada más, eso es lo único Aplicar despejar, y eso es todo lo que se tiene que hacer en el caso de trigonometría y tema razones trigon... digo, identidades trigonométricas ¿bien? listo, creo que con esta concluimos con nuestra sesión de hoy esperamos que la clase haya sido productiva para todos ustedes y que les haya agradado, ¿no? entonces jóvenes y señoritas nos vemos en una Siguiente oportunidad. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye.